Acá estoy. Un nuevo capítulo de mi vida va a empezar. El 14 de mayo de 2012, Disney estrenaba su primera telenovela TN original, acabando siendo un éxito. Teniendo tres temporadas, merchandising, dos giras internacionales, varios especiales y una película. También se posicionó como la segunda serie Disney más exitosa de toda la franquicia. Ya pasaron siete años de eso, pero ¿qué fue de sus protas? Marco, era uno de los amigos de Violeta y fue interpretado por Giovanni Ponce de León. Actualmente está en la banda Fly the Band, donde es vocalista y guitarrista. Tomás, fue interpretado por Pablo Espinosa. Al finalizar con la serie, protagonizó la serie española Bienvenidos a Lolita. Actualmente se desconoce qué hace. Andrés, era el mejor amigo de León y fue interpretado por Nicolás Garnier. Al terminar la serie, se centró en su carrera musical. Broadway, era uno de los amigos de Violeta y fue interpretado por Samuel Nacimiento. Al finalizar la serie, formó parte de Soy Luna. Sigue la actuación. Federico, era uno de los amigos de Violeta y fue interpretado por Ruggero Pasparelli. Al finalizar con la serie, protagonizó Soy Luna, repitiendo el éxito de Violeta. Está centrado en su carrera musical. Nati, era la compinche de Ludmila y era interpretada por Alba Rico. Sigue la actuación. Diego, antagonista de la serie siendo rival de León. Fue interpretado por Diego Domínguez Al finalizar la serie, formó parte de la serie española Perdóname, señor. Sigue la actuación. Maxi, era uno de los amigos de Violeta y fue interpretado por Facundo Gambande. Al finalizar la serie, formó parte de Educando a Nina y también participó en varias películas. Sigue la actuación. Camila, fue una de las mejores amigas de Violeta y fue interpretada por Can de Al finalizar la serie, se hizo youtuber y formó parte de programas como Soy Luna y Fans en Vivo. En 2018, presentó la voz argentina. Forma parte del musical La Llamada. Francesca, era una de las mejores amigas de Violeta. Fue interpretada por Lodovica Comelo. Al finalizar la serie, se centró en la actuación y se casó. Forma parte de Got Talent Italia. Luzmila, fue la antagonista principal de la serie y enemiga de Violeta. E interpretada por Mechilambre. Al finalizar con Violeta, formó parte de Heidi. Bienvenida a casa. Sigue en la actuación y sube covers a YouTube. León es el personaje principal y novio de Violeta. Fue interpretado por Jorge Blanco. Al finalizar con Violeta se centró en su carrera musical y se comprometió con su novia Steffi. Ha lanzado su primer EP, Conmigo. Violeta era el personaje principal de la serie. Fue interpretada por Tini Stoessel. Tini, al acabar con la serie, lanzó su primer disco, siendo un éxito rotundo. Vendiendo más de 250.000 copias y se fue con su primera gira, God My Starter Tour recaudando más de 11 millones de dólares. En 2018 grabó una película con Jackie Chan y lanzó su segundo disco, Quiere Volver. Actualmente está centrada en su tercer disco, del que ya hemos podido escuchar su primer single, 22. Ahora cada uno sigue su camino y nunca les olvidaremos. ¿Violeta siempre estará dentro de nosotros? Gracias, Violeta.